...os voy a hablar de Juan Diego Polo. Os lo voy a presentar muy brevemente, para no comerme su tiempo. Una de las pocas ponencias que va a durar media hora de ponente, en lugar de un cuarto de hora, es la suya, por la sencilla razón de que ha venido de Brasil, eh, llegó anoche, todavía está con el jet lag, yo lo llevé a comer y me dijo, pues como no me des un, un café, no, ve probando tu pantalla... Entonces él va a empezar en un momento a otro. Bueno, Juan Diego Polo es conocido, ¿vale? Eso es un hecho. Pero ¿hay algo más conocido que Juan Diego Polo? ¿Qué es más conocido que Juan Diego Polo? ¿Alguien lo sabe? No. What's new, he oído por ahí. Vale, What's new es más conocido que Juan Diego Polo. Pero si no fuera por Juan Diego Polo no existiría What's new. Voy a, con perdón, voy a ponerle su pantalla. ¿Tenéis el mando? El mando que tú estabas usando era aquel. Vale. Vale. Juan Diego Polo habla cuatro idiomas, es ingeniero de telecomunicaciones, eh, me, me aburre decir todo su currículum porque tiene demasiado y me siento pequeño al lado de él, no voy a decir nada más, os voy a dejar con él y él nos va a explicar por qué le va bien con su blog, él gana dinero con su blog, pero no, todo, no es oro todo lo que reluce y también ha pasado momentos malos y os dejo con él. Bueno, pues encantado de estar aquí con todos vosotros, eh, realmente sí que vengo de lejos, pero como hablo constantemente en las redes sociales con, con la comunidad de lectores, pues casi que me siento más en casa aquí que allí. Eh, lo que os voy a contar hoy eh, no es solamente los bastidores que hay detrás de What's New, que realmente es, es algo más que un blog, si nos voy a contar la importancia que tienen las redes sociales en el día a día de un blog de esas características y el hecho de por qué eh, las redes sociales son la salvación de, de un blog de, de tecnología, de, de cualquier medio que quiera realmente tener destaque eh, dentro de Internet. Eh, lo que os voy a comentar de What's New, cuando funcione ahora, es además de un poquito de, de su historia es el flujo de información que hay por detrás y no solamente para explicaros eh, los secretos, entre comillas, que puede tener el mantener una posición de relativo liderazgo dentro de internet sino que se entienda cómo se puede ganar dinero con este tema A ver, What's New es un proyecto que comenzó eh, como un proyecto personal, no, yo cuando creé What's New 2005 no tenía ni imaginaba ni soñaba que algún día podía facturar 74.000 euros al año, que es lo que factura hoy What's New y, y muchísimo menos conseguiría imaginar que iba a conseguir la repercusión que tiene hoy en, en internet. Entonces lo que os voy a explicar es cómo un proyecto personal se puede transformar en un proyecto profesional prestando atención eh, en las redes sociales. Es decir Simplemente hay que saber qué es lo que la gente quiere y ofrecérselo. Y, y aunque pueda parecer sencillo, eso requiere pues, unas 18 horas diarias prestando atención y sabiendo exactamente qué es lo que hay que escribir, cuándo hay que escribir y cómo hay que escribirlo. Cuando creé World eh, Union en 2005, la idea era crear un proyecto que explicase tecnología a la gente que no tenía ni idea de tecnología. Es decir, explicar a mi abuela lo que significaba RSS, explicar a, a, a mi hermano lo que significaba un sistema de, de creación de contenido. Explicarlo con las palabras básicas. Evitar que en los títulos aparezcan cosas del estilo RSS permite exportar en XML con sistema PHP open source. Ese tipo de cosas están prohibidas. Siempre lo han estado en, en What's New. Cuando empecé a escribir artículos sencillos, la avalancha de usuarios que empecé a recibir fue inmensa. En dos meses, inicialmente What's New no tenía ni dominio, era un blogspot, en dos meses había más de 5.000 visitas cada día. Pero lo que más impresionaba no eran las visitas, que las visitas van y vienen, eso es algo que es inevitable. Lo que impresionaba era la cantidad de emails que yo recibía con gente preguntando de todo. O sea, gente preguntando, mira, soy profesor de educación infantil y quiero saber si hay algún sitio web que me ayude a encontrar o a preparar las clases. Bueno, pues allí voy yo, con toda la paciencia del mundo a buscar recursos, eh, lista, recopilaciones, enviárselo por email, a mantener una conversación constante con esa persona. Y al día siguiente pues será duda de otra persona y al día siguiente de otra. Por eso cuando me preguntan ¿cómo consigues tener o cómo has llegado a tener casi dos millones de visitas al mes? Pues, a ver, te lo juro, uno a uno. O sea, es que los lectores de What's New casi los he conseguido uno a uno. Porque el, la cantidad de horas dedicadas a estar respondiendo las dudas por email hoy en día son unas cuatro horas cada día que me dedico a ese tema. Hay veces que los emails son tan llenos de contenido que acaban transformándose en artículos, pero la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces es un trato personal con ese... ¿y qué gano yo con eso? Pues por un lado, eh, el hecho de que los usuarios se sienten bien, tanto leyendo What's New como entrando en contacto conmigo, y por el otro lado, el hecho de que muchas veces una persona que está preguntando una duda, es responsable por un grupo de profesores que al mismo tiempo divulga las noticias en un grupo de alumnos. Y cuando quieres darte cuenta, pues lo que inicialmente era un consejo por email acaba transformándose en un servicio de divulgación para 500 personas en menos de 24 horas. Con lo cual, todos los lectores, incluso aquellos que exhiben errores de ortografía en mayúsculas, todos son importantes. En ningún momento se puede borrar un email y en ningún momento se puede ignorar la duda de, de una persona, de un lector. Transformé Watson en una empresa en 2008. En 2009 fue cuando escribí un libro sobre Twitter que tuvo muchísimo más éxito de lo esperado porque no había ningún libro en español en aquella época y lo que quería era pues, mostrar que Twitter era mucho más que una plataforma de qué es lo que estoy haciendo y qué bien me lo estoy pasando. Y fue en 2010 cuando hubo el boom, fue en 2010 cuando pasé de llegar justito a final de mes al poderme permitir pues, contratar editores, eh, aumentar la infraestructura, cambiar el diseño, dar un paso más allá. Fue cuando eh, Francisco, que aquí está, fue, empe empezó a ayudarme con, con Watchnew. 2010 digamos que fue el año, el año en el que dejó de ser un blog para pasar a ser un gran medio de comunicación. En 2011 fue cuando llegué a las 50.000 visitas diarias, cuando la cantidad de trabajo era, era, era excesiva, era 24 horas diarias de trabajo, sin exagerar. Y 2012 pues fueron los cambios, que si sí Google Panda, que si sí el pingüino, que si sí, que sí las redes sociales. Y lo que salvó a, a What's New por la cantidad de competencia que había, en mi caso, fue Google Plus. La, la red Google Plus es eh, la mayor referencia el, de, de visitas que recibe What's New hoy, porque la comunidad de allí es extremadamente activa. Eh, al contrario de lo, que muchos, de lo que muchos podéis pensar, la comunidad de, de Google Plus, los pocos millones de usuarios que allí hay, están constantemente discutiendo las noticias y mucho más que en Facebook, mucho más que en Twitter, por lo menos en un medio como, como What's New. Eh, esta importancia que tiene y que siempre ha tenido eh, Google Plus en What's New es tan grande que ahora mismo cuando nacieron las comunidades, las comunidades en Google Plus, Creé una, llamada Recursos Educativos, y en menos de una semana tenía casi 20.000 miembros. Creé otra, llamada Cursos Online, y tuvo 10.000 miembros. Es decir, el hecho de que esa, de que esa Google, red Google+, Plus está siendo ignorada por muchos medios, es un error. Porque toda red social, si se dedica uno lo suficientemente a ella, acaba dando frutos. El problema es ignorarla. Es decir, no, no hay nadie. He abierto ahí, he puesto un post, no me ha comentado nadie, la dejo. Pues es un error. Y Google eso lo demuestra. ¿Cómo es el día a día? Bueno, el día a día son unos 400, email, 400 emails en media que recibo, de los cuales 200 son emprendedores presentando sus proyectos. De esos proyectos, pocos realmente llaman la atención. He creado una red social para compartir el color de mi perro. ¿Me lo publicas en What's New? Hay, hay dos formas de hacerla. O lo ignoras, o le respondes y le dices el motivo por el cual no lo vas a publicar. Si haces eso, si haces lo segundo, pues cuando esa red social para compartir el color del perro se transforme en algo más, pues te lo presentará de nuevo. Y existirá un diálogo hasta que resulta que ese tío pues, es el fundador de la mayor red social de perros en todo el mundo y como me conoce personalmente desde que compartíamos el color del perro, pues al final se genera un vínculo profesional que a largo plazo vale la pena. Entonces hay que cuidar mucho esos emails. No se pueden ignorar por muy ridículos que puedan parecer. Entonces, el tiempo que se dedica uno al email a filtrar lo que realmente vale la pena y lo que no, es un tiempo extremadamente bien invertido. Las exclusivas que llegan, Diego, mira, dentro de dos días vamos a lanzar una nueva versión de nuestra plataforma, no lo publiques antes de las tres. Ese es el día a día. A veces hay que decir que no, a veces hay que decir que sí. Las presentaciones y, por supuesto, la cantidad de noticias que existen, tanto en la prensa nacional como internacional. Por otro lado, gestionar los horarios gestionar los editores. Actualmente en What's New tenemos, somos en total seis editores y cada uno tiene su horario, cada uno tiene su responsabilidad en horario. Cada editor es especialista en un tema diferente. Hay uno que le gusta tratar mucho más sobre aplicaciones móviles, otro que habla muchos idiomas de forma fluida y es genial para hacer entrevistas por videoconferencia, Frank que sabe de todo. Eh, y lo que tenemos que hacer es gestionar para que cada persona se dedique de una a cuatro por ejemplo estar atento de todo lo que está ocurriendo de cuatro a ocho eh, escribir todo lo que esté eh, lanzándose en México si no se divide por horarios existirán una serie de división de responsabilidades que es mucho más difícil de gestionar entonces en el caso de What's New lo que hacemos es dividir por países siempre hay una persona despierta hay una persona en Colombia, una persona en, en Barcelona, una persona en Málaga, e incluso tengo una, una persona en India, para que esté siempre más o menos mirando qué es lo que está ocurriendo, porque si hay un evento a las 3 de la mañana, alguien tiene que estar despierto para poder publicarlo. Y eso en el caso de Watch New, es extremadamente importante. Eh, por otro lado, existen dos herramientas, que en mi caso es Social Bro Buffer, que me ayudan mucho a la hora de definir de dónde son los seguidores, qué tipo de audiencia está conectada en un momento determinado para saber qué tipo de noticia se puede publicar en ese horario. Es decir, si se lanza una nueva red social de emprendedores en México, pues no la voy a publicar cuando la gente de allí está durmiendo. Entonces hay que publicar exactamente a la mejor hora para que cierta comunidad de lectores pueda acceder a ese contenido tanto dentro como fuera de las redes sociales. Por otro lado, la cantidad de horas dedicadas a monitorizar eh, no solamente los clics, sino las lecturas de las noticias es una actividad que requiere unas tres o cuatro horas diarias. Tanto Topsy como Charbit, Analytics, Bitly Buffer son las herramientas que más utilizamos para saber eh, si una noticia realmente tiene o no tiene éxito. Si publicamos la quinta red social de veterinarios en menos de un mes, y notamos que la gente no para de hacer clics porque están extremadamente interesados en ese tema, pues acabaremos haciendo una recopilación de las mejores redes sociales de veterinaria, hablaremos con fundadores sobre ese tema, hablaremos con emprendedores que estén dedicados a ese tema. Es importante saber lo que la gente quiere. Por ejemplo, ahora mismo, con el cierre de, de Google Reader, está clarísimo que todo el mundo está buscando alternativas. ¿Qué es lo que hicimos en What's New? Pues a ver, había dos, dos formas de actuar ante eso. Una empezar a comentar las alternativas existentes y componer las descripciones. O segunda, llamar por teléfono a los fundadores de las alternativas de Allreader, Feedly, GoodNews y preguntarles a ellos pues, qué es lo que queremos. Pues es lo que hicimos. Llamamos por teléfono a, a la gente de Allreader, les hicimos una entrevista. Ayer, incluso antes de viajar, llamé por teléfono a la gente de Feedly y me hicieron una entrevista extremadamente simpático, mucho, mucho más de lo que habría podido imaginar ante el trabajo que deben estar teniendo. Es decir, no podemos tener el miedo de llamar a quien sea para preguntar lo que sea. ¿Por qué? Porque los proyectos, sean grandes, sean pequeños, están siempre abriendo las puertas a la prensa. Aunque estemos llamando, aunque llamemos directamente a la gente de Facebook, ¿es verdad ese rumor que él está haciendo? ¿Qué vas a perder? ¿Que te digan que no? Pues vale, pero, pero lo has llamado. Pero estar siempre en contacto con los emprendedores, sean grandes o sean pequeños, es fundamental. Por otro lado, eh, el trato, cómo usamos las redes sociales dentro de un proyecto de, de noticias como What's New, en nuestro caso actualmente es el chat, el email y Google Es allí donde entramos en contacto tanto con los emprendedores que están constantemente enviando novedades, como con las agencias, las agencias que muchas veces son pesadas porque mandan notas de prensa que no tienen absolutamente nada que ver con, con el tema de What's New pero si una agencia me manda una nota de prensa diciendo que han lanzado una nueva bombilla yo lo que hago es explicarles el por qué no me interesa ese tipo de contenido porque esa persona que hoy trabaja en una agencia de distribución de bombillas puede ser que mañana salga de esa agencia y va a trabajar pues en el departamento de prensa de facebook y si yo conozco a esa persona por nombre y apellido pues ya existe un contacto directo con una fuente de información importante es decir, no podemos ignorar que las personas que trabajan en la prensa están constantemente moviéndose. Entonces, ignorar un email que te llega de alguien que te está enviando la información, aunque no te interese, no podemos dejar de prestar atención a ese tema. Siempre hay que estar respondiendo, siempre hay que estar comunicándose, porque al fin y al cabo es de eso que vive un medio. Y por otro lado, como os he comentado, cuidar a los lectores, es decir, los lectores, el chaval de 15 años que te escribe con errores gramaticales inmensos, dentro de 10 años puede ser el presidente de una gran empresa. Si le ignoramos con 15 años, después no le vamos a abrir las puertas con 25. No se puede ignorar a nadie, ni siquiera a los que te insultan, depende del tipo de insulto. Hay que intentar establecer un diálogo, y de ese diálogo pueden venir cosas extremadamente buenas. Es decir, que del trabajo de edición de un medio como What's New, tres horas lo dedicamos a escribir. Y el resto del tiempo, las 18 horas restantes, lo dedicamos a hablar con los lectores, a hablar con los emprendedores y realmente a, a comunicarnos en las redes sociales. Sobre lo de vivir de un blog, a ver, no es fácil vivir de un blog. Hay aquí cinco puntos que he, puesto, que he puesto muy importantes y hay que distinguir claramente la diferencia entre vivir de un blog y vivir de una red de blogs. Es la misma diferencia que tener una una panadería, por ejemplo, una panadería de Licatesen, de aquella donde está el dueño de la panadería, está ahí creando el pan con sus secretos y, y, y está siempre el dueño de la puerta, a tener un supermercado donde venden bombillas al lado del pan, al lado de los juguetes infantiles. Cuando tú decides hacer un blog es porque el tema te apasiona. O sea, a veces me preguntan, Diego, ¿por qué no haces un blog de cocina? Pues Porque no sé no de cocina. Pues contrata un editor, pero entonces ya no es mi blog, ya será el blog del editor. O sea, entonces, ¿qué, qué, ¿qué papel tengo yo con, con eso? ¿Simplemente recibo el dinero y le pago? Pues eso no es un proyecto personal. Vivir de un blog es vivir de una cosa, de un tema que te gusta y que estás dispuesto a levantarte a las 3 de la mañana para, para comentar un evento. ¿Por qué? Porque, pues, porque te gusta, porque es un tema que te apasiona. Y solamente cuando hay pasión dentro es cuando a largo plazo consigues hacer negocio con el tema. Porque si no hay pasión, al final el trabajo existente será tan grande que lo acabarás dejando, tirando todo por la borda existe por supuesto la parte del dinero no es bueno empezar un blog poniendo publicidad no tendría sentido porque los lectores que llegan sobre todo al principio lo que quieres es mantenerlos el máximo tiempo posible dentro del blog para que te conozcan no quieres que cada clic en un banner publicitario se vaya y no vuelva más entonces publicidad en el blog yo solamente puse a partir del tercer año durante tres años estuvimos escribiendo sin ganar nada ¿Por qué? Porque esos tres años son necesarios para construir tu base de, de lectores que los necesitas para que hagan referencias. para ¿Sabes que hay un bloque que trata sobre esto? ¿Sabes que hay un bloque que trata de lo otro? Y cada visita que entra, lo tienes que cuidar como si fuese tu único cliente. Es que es igual que un comercio local. Si tú abres una tienda de bombillas y te viene un tío y le dices compre bombillas en la tienda de al lado. No, no, por favor, entra por aquí, mira aquí, te acompaño, mira la puerta. Poner publicidad al principio de un proyecto, desde mi punto de vista, es, es un mal camino. Eh, no hay que depender de una sola fuente. Depender solamente de Google AdSense en un blog es extremadamente peligroso. Es un suicidio, de hecho. ¿Por qué? Porque tú no controlas las visitas que te llegan a un blog. Eso lo controla pues Google, Yahoo, ellos van abriendo el, sus sus grifos extraños que nadie conoce. Un día recibes 50.000 visitas, al día siguiente recibes 40.000. No sabes por qué, porque tú has trabajado mucho ayer, porque hoy recibes 10.000 menos. Cuando no se controla una variable, no se puede depender de ella. Entonces siempre hay que buscar alternativas. Si en un momento determinado, siete años después de trabajo, un blog depende al 70% de AdSense, algo no está funcionando bien. Porque el día que Google decida cambiar los algoritmos, pues tu proyecto se te va al traste. Ya te quedas sin ningún tipo de financiación. Hoy en día, en el caso de What's New, pues, 40% depende de AdSense, 20% depende de, de HotWords. Y los últimos dos puntos, patrocinadores y MediaFed, son los que realmente hacen que What's New sea un proyecto vivo. Si un día Google o Yahoo o Bing deciden mandar, dejar de mandar visitas a What's New, ¿What's New muere? No. No muere, ¿por qué? Porque existen patrocinadores que lo que les interesa no es la cantidad de gente que visita Watch New lo que les interesa es asociar su imagen con la imagen del blog. Es decir, si un blog ha conseguido suficiente reputación dentro de una comunidad de lectores y ellos ponen su imagen al lado, están creando una asociación de imagen, como cuando los futbolistas van con, con una marca en el pecho. El patrocinador no está esperando que al día siguiente venda más de un partido, no va a vender más, pero la gente va a asociar esas dos imágenes, la imagen del patrocinador con la imagen de lo que patrocina esos patrocinadores están pagando independiente de las visitas que el blog tenga. Y por otro lado MediaFit lo que es publicidad dentro de las notas que los escritores reciben, si un día pues Google decide mandar visitas a What's New, pues aún hay 100.000 personas que van a recibir las noticias cada día. Y esas 100.000 personas para ese sistema de publicidad pues es un lucro que, en el que hay que invertir, porque no se puede depender siempre de que vayas a recibir visitas. Por otro lado, el tener un blog y dedicarse a él eh, 18 horas diarias genera un sistema de promoción personal, pues que te hace eh, suficientemente digno de poder dar charlas o dar clases o hablar sobre ese tema. Es decir, si un tío tiene un blog sobre turismo en Londres y lleva 8 años escribiendo sobre el tema, pues seguramente sabe de turismo en blogs. En, en el turismo en Londres mucho más que cualquier tipo de agencia de turismo. Con lo cual siempre hay que apostar por ese tipo de, de, de, de área. La promoción personal es extremadamente importante. Entonces cuando se escribe hay que pensar que hay cien personas leyendo lo que estás escribiendo. Con lo cual es mejor escribirlo con cuidado porque nadie es, nunca se sabe quién está al otro lado. Por otro lado, existe lo más importante, la pasión. O sea, el hecho, y, y, y esto os lo prometo, cuando termina el domingo yo tengo ganas de empezar a trabajar otra vez si te despiertas un día con aquella sensación de Ay, vamos allá a atender el ordenador es porque algo no está funcionando o sea si tú decides como en mi caso yo decidí dejar de ser ingeniero dejar de trabajar en una empresa dejar de tener aquella estabilidad para dedicarme a escribir en el blog si en un momento determinado yo me levanto por la mañana y ya no tengo ganas de escribir en un blog entonces porque estoy escribiendo. vamos otra vez entonces a trabajar en una empresa por eso hay que escribir en lo que a uno le apasione, por eso hay que escribir sobre algo que realmente te haga vibrar. Y cuando se dedica uno a un medio de información, eh, la pasión yo creo que, que se duplica porque llamar a un Facebook o llamar a la gente de Google y que ellos te digan, pues mira, estamos lanzando un proyecto, no lo digas todavía, pero el martes va a haber esto y el martes va a haber lo otro. Llega la hora de la comida, se lo cuentas a tu mujer, tu mujer te mira, con la cara, ¿pero qué me está contando? Pero entonces llamas a tu amigo. <ríe> o sea, tiene que existir un poco de, de, de, de esa alegría, de ese, de ese día a día. Y después de siete años aún la siento, aún le cuento cosas a mi mujer que a ella no le importan, pero que yo sé que no le importa, pero que ella me escucha. Aún, aún existe eso. Incluso mi hija de seis años me escucha cuando le explico cosas que están ocurriendo. Independencia es algo extremadamente importante, principalmente en un medio de esas, de esas características. Hay días que en el mundo de la tecnología no ocurre nada, pero no por eso vas a dejar de escribir. Hay días en los cuales parece que las empresas se han tomado todo de vacaciones. Y eso, esa independencia de pues, hoy trabajo menos y mañana trabajo el doble eh, es algo que a largo plazo se, se nota en la calidad de vida que tienes. Claro, cuando te dedicas solamente a un blog y estás con muy pocos editores y no puedes tener vacaciones, no puedes salir un domingo, no puedes estar tranquilamente en la playa porque justo cuando estás en la playa resulta que una gran empresa compra una pequeña empresa, es una gran noticia, necesitas el móvil para comunicarlo, para eso puede resultar un infierno si no tienes ayuda. Entonces durante los primeros años es, es realmente duro, durante los primeros años es cuando ya se separa mucho la vida profesional de la vida familiar, tienes que empezar a juntarla de una forma, de una forma inteligente, tienes que convencer a, a tu familia de que el proyecto es bueno, de que vale la pena, porque no son todas las esposas y maridos del mundo que entienden que cuando estás en la playa de repente tienes que irte rápido a trabajar porque una empresa grande ha comprado una empresa pequeña. Entonces esa independencia realmente es un, es un punto muy a, muy a favor, pero que también es un arma de doble filo. Hay que, hay que saber gestionarla. Y por otro lado, como todo emprendedor, hay que tener en cuenta que las cosas no son sencillas. Es decir, cuando llega a final de mes, tú no sabes cuánto vas a cobrar. Hay meses que cobras más, hay meses que cobras menos. Hay años que son muy buenos. El año 2012 fue excelente. Este año 2013 no lo, es, no lo está siendo tanto. Pero eso es algo que, que forma parte de, de, de cualquier emprendedor. entonces que nadie piense que por el hecho de tener un blog uno va a conseguir independencia económica y va a estar... No. ¿Se puede ganar dinero? Sí. ¿Se puede ganar mucho dinero? Sí. Pero también hay muchos gastos. Eh, hay servicios de hospedaje, eh, existen eh, servicios que tienes que ir contratando constantemente, de programación, de ajustes, hay editores, es decir, hay muchos factores que tienes que saber distribuirlos de la forma correcta y si un año recibes más dinero de un sitio, pues guárdalo para cuando las placas sean flacas, porque no siempre las cosas van a ir bien. Eh, en el caso de What's New existen, existe un, un documento donde tengo definido los diferentes tipos de artículos que escribimos y esto es importante porque cuando se tiene un medio, cualquier medio de comunicación, es importante saber lo que vas a comunicar y a quién lo vas a comunicar. Entonces en, en Words New, por ejemplo, existen los artículos de fin de semana, que son artículos específicos porque el público que está el fin de semana leyendo es un público completamente diferente al público que está el miércoles leyendo. Hay mucha gente que piensa que los fines de semana no se debería publicar cosas muy importantes porque hay muy, muy pocas personas, es todo lo contrario. Los fines de semana Twitter está casi vacío, la gente no publica cosas importantes, la gente no publica grandes noticias. Es decir, que si escribes una recopilación de los mejores proyectos para gestionar tareas de forma gratuita en Internet y lo escribes un sábado, pues va a haber 500 RTs, 600 RTs, va a haber una aceptación mucho mayor que el miércoles porque Twitter el miércoles está todo, todo lleno de noticias de diversos tipos. Pero si el sábado tú estás ofreciendo una cosa muy buena en una red social que está carente de contenido, la gente que igual el miércoles no te iba a hacer un RT, pues lo va a hacer. Hay que invertir en calidad de contenido los fines de semana, principalmente los domingos. Porque el sábado la gente está de fiesta, pero el domingo la gente está cansada, se queda delante del ordenador, no hay nada para hacer RT, no hay nada para divulgar, mándales una noticia bomba el domingo por la mañana. Va a estar todo el domingo en las redes sociales subiendo, pero de una forma impresionante. Principalmente el lunes, porque el lunes cuando vaya la gente a trabajar, va a mirar sus cuentas de redes sociales y solamente hay RTs de la noticia que fue publicada el domingo. O sea, los domingos hay que reservarlos para aquella bomba, para aquel superartículo, los mejores cursos de online de inglés en internet, eh, mil formas de estudiar francés sin gastar un duro. Eso para el domingo, porque los domingos son el gran día. Claro, yo tardé mucho en darme cuenta de eso. De hecho, igual ahora que lo digo aquí, igual el próximo domingo ya no, ya no sirve la, <risa> la ley porque está todo el mundo publicando cosas el domingo. Pero, <risa> pero realmente es algo que, que a mí me ha ayudado muchísimo porque se descubre un tipo de público completamente diferente. El tiempo de vida de los artículos es otra cosa extremadamente importante. Si decidís hacer un blog sobre cocina, sobre recetas, y escribís receta de sopas de ajo, ese artículo de recetas de sopa de ajo va a ser válido hoy y será válido dentro de cinco años y será válido dentro de diez años. Es decir, el tiempo de vida de ese contenido es extremadamente alto. Si yo escribo un artículo diciendo, no sé, Facebook compra empresa de diseño, pues va a tener tres días de vida. Dentro de diez años, cuando alguien vaya a leer eso, ¡esto es antiguo! Es decir, cuando se trata de un tema de tecnología, todo acaba caducando. Todo tiene un tiempo de vida extremadamente bajo. Si nosotros hacemos unos diagramas, y yo, y yo los hice, unos informes de los artículos que realmente tienen más tiempo de vida y los que tienen menos, lógicamente las recopilaciones son extremadamente largas. Los mejores lugares para estudiar inglés en Internet. pues Ese artículo va a recibir visitas durante tres años. Entonces, si escribes nuevo portal para aprender inglés, tiene un tiempo de vida de un año, porque ese portal dejará de existir dentro de un año, pero escribes una recopilación, tiene cuatro años de vida o tres años de vida, hagamos recopilaciones. Ahora, lógicamente, esas recopilaciones tienen que estar constantemente actualizadas, quitando las opciones que han dejado de existir y añadiendo otras. Es decir, las recopilaciones en los blogs de tecnología o en los blogs de actualidad son necesarias, porque es lo único que da vida al proyecto. Las otras noticias que dejarán de existir, si mañana dejamos de escribir, Watch News desaparece en un año. Pero si tuviera un blog de recetas de cocina y dejara de escribir, pues seguramente continuará existiendo 25 años después. Entonces es muy importante decidir qué tipo de contenido es el que queréis publicar. Sobre los eventos y las largas noches, pues a ver, eh, la mayoría de los grandes eventos son en Estados Unidos. Y como yo vivo en Brasil, que más o menos el horario es el mismo, pues coincide mucho con mi ritmo de vida, con mis horarios. Claro, para alguien que tiene un medio de información aquí en España que haya un evento en el otro lado del mundo, pues seguramente es levantarse a las 3 de la mañana a prestar atención y a estar constantemente desarrollándolo. Por eso es importante, si vais a, hacer un, si vais a tener un medio de comunicación, tener a alguien, tener una persona, tener un editor, tener un profesional o contratarle para que hagan un... levante un evento, o informe sobre un evento determinado. Si tardáis más de tres horas en comunicar ese tipo de evento, perdéis credibilidad, perdéis reputación, perdéis visitas, seguramente vuestros lectores acabarán yéndose a otro medio si los eventos son clave. Si ocurre algo, hay que dedicarse a ese algo, aunque se pierda o se invierta mucho dinero en el mismo. Las reseñas son extremadamente importantes, porque las reseñas son aquellos artículos que uno lee que tiene 120 palabritas y que en muchos medios, famosos y no famosos, todavía no entienden muy bien cómo funcionan. A ver si Google abre la posibilidad de buscar GIFs animados en su buscador, pues no hace falta escribir un artículo de 500 palabras explicando que ya podemos encontrar GIFs animados. Un GIF animado es aquel GIF que se mueve, que por cierto, en el buscador que antes no tenía, ahora sí que tiene GIF animado, ¿verdad? No, o sea, una reseña es una reseña. Google permite hacer eso y se hace aquí, punto. No es que eso hace que los buscadores no te encuentres bien. Pero es que yo, yo no escribo para los buscadores. Es que eso es lo que hay que entender no se escribe para un buscador, se escribe para personas. Los buscadores vienen después. Es decir, ese tema del SEO, cuando alguien me pregunta, Diego, ¿tú cómo, cómo organizas el SEO de Watch New? Pues yo no hago nada. Y, bueno, a ver, lógicamente tienes que tener una serie de condiciones técnicas, que si el H1, que es el H2, que es el H3, pero yo no, nunca jamás he realizado ninguna acción de SEO de posicionamiento de los artículos. Yo escribo para las personas y por algún motivo a Google le gusta eso y acaba mandándome visitas y el día que no le guste, pues dejará de enviármelas, como ya ha pasado alguna vez. Pero si quieres escribir un blog y empiezas a pensar en posicionar cada artículo que escribes, entonces vas a estar más tiempo posicionando que escribiendo, y, e y esa no es la idea. En WhatsU escribimos casi 20 artículos cada día. Si tuviera que estar posicionando cada uno de los artículos que estoy escribiendo, no haría otra cosa. Estaría más preocupado con el SEO que con, que con el trabajo de, de edición de información. Y eso es completamente equivocado. Entonces, las reseñas son importantes. Tienen que ser cortas porque la gente no puede perder el tiempo. La gente no quiere entrar en, en un artículo y ver 500 palabras en algo que se puede decir en, en 100. Hay que resumir y hay que ser lo más sencillo posible. Si se puede decir en 100 palabras, digámoslo en 100, de acuerdo porque los lectores lo van a agradecer mucho. Por supuesto, hay veces como ya os he comentado, que las recopilaciones son necesarias. Entonces, si te viene un emprendedor y te dice, mira, digo, tengo una red nueva pues en de, de, de la cual las personas pueden buscar gente que te ayude a cuidar de tus hijos, y a ti pues, no te interesa mucho el tema. ¿Por qué? Pues porque en los últimos cinco días ya es el quinto emprendedor que muestra esa misma historia. Bueno, pues aprovechemos, hagamos una recopilación de las cinco y hacemos recopilación. Redes sociales que ayudan a encontrar personas que van a cuidar a tus hijos. Haces una lista, los lectores lo van a agradecer, pones en cada una de las opciones una breve descripción con alguna diferencia y tal, los emprendedores también te lo van a agradecer, recopilaciones son necesarias. Y ayudan mucho a dar una visión global de cómo está ese mercado en un momento determinado. Las bombas. Las bombas son aquellas historias que aparecen en Twitter y cuando cliques a la noticia hay una frase y pone abajo, en desarrollo. A, a nadie le gusta eso, a, a mí no me gusta eso, pero a veces es necesario. Las redes sociales han hecho que eso sea necesario, porque si, por ejemplo, una gran empresa compra otra pequeña empresa y estás durante una hora escribiendo el artículo, cuando lo publicas y llega a las redes sociales todo el mundo ya lo ha leído. Lo ha leído en otro sitio o lo ha, ha leído el título en un en desarrollo y nadie va a hacer un RD dos veces de la misma noticia. Las bombas eh, a mí personalmente no me gustan porque yo creo que es un pecado contra el buen periodismo. Yo creo que escribir un, una línea y poner un desarrollo yo creo que eh, está matando lo que debería ser el, el mundo de la información, pero poco a poco empiezan a, a tomar forma. Yo creo que tener un artículo que sea dinámico, es decir, en lugar de tener un artículo y un desarrollo, tener un artículo que vaya creciendo a medida que lo vas viendo, mientras uno va escribiendo, el otro va leyendo lo que está escribiendo, yo creo que, que podría ser una solución perfecta para poder informar lo que está sucediendo en, en tiempo real. Los consejos es lo que, más, lo que más está gustando últimamente. Es decir, existe tanta cantidad de información en internet que la gente ya se pierde. Pues, Alternativas a Google Reader. Pues mira, bueno. te he hecho una lista de 50. No es lo que yo quiero. Perdona, Diego. Te voy, a te voy a interrumpir. Venga, el tiempo se ha acabado, pero aquí no mando yo. <risa> aquí manda el público. <risa> eh, ¿Cuántos cálculos que te queda más o menos? Pues nada, un, dos minutos, porque es la última bola. ¿Vosotros queréis que termine o queréis que lo corte? Parece que les interesa lo que cuentas. Claro, por hacer. Perdón por la interrupción. <risa> Continúa. Los consejos eh, es lo que hace que un artículo, que en teoría era va a ser más extenso de lo normal, una recopilación de 50 alternativas, pues tú des tu opinión. Eso es algo que a mí personalmente no me gusta hacer. Yo intento que el medio sea lo más objetivo posible. Y cuando alguien me pregunta la opinión, vale, de las 50, ¿cuál es el que más te gusta? Vale, te voy a dar la opinión, pero te la voy a dar fuera de What's New, te la voy a dar en las redes sociales o te la mando por email. Porque mi opinión es mía y yo creo que un medio tiene que ser desde mi punto de vista, lo más objetivo posible. Y eso es algo que hago constantemente, es decir, si veis una lista enorme de opciones en un artículo de What's New y yo no me recanto por ninguna, pues preguntadmelo en privado que os lo digo, pero en What's New no lo vais a ver. Y por último, por supuesto, cosas que siempre llaman la atención, sorteos de aplicaciones que no son gratuitas que me dan licencias para distribuirla entre, lo, entre la gente, o noticias internas o public posts, actualizaciones es decir, contenido que realmente haga que la interacción entre los sectores y, y el medio, en este caso el blog, sea lo, lo mayor posible y esto de aquí cada vez eh, es un tipo de información que es que es, es más frecuente y eso es una cosa que es agradable de saber que las empresas están preocupando por esos medios que inicialmente eran medio desconocidos y que ahora realmente pueden tener cierta influencia con, con los medios sociales. Y con esto termino, es decir, esto es más o menos lo que os quería comentar y ahora si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que, en la que os pueda ayudar, aquí estoy. Bueno, ya sabéis que las preguntas, todavía no lo sabéis porque todavía no lo he dicho, pero las preguntas <risa> tienen premio. Tiene dos premios. El primer premio es la respuesta que nos la dará él. Y el segundo es un premio más jugoso. ¿Preguntas? Juan Diego, lo primero felicitarte por la información tan práctica y, y tan personalizada que nos has dado de lo que acerca de lo que tú haces. Y, y bueno, mi pregunta. Es si estás dispuesto a que te entreviste en el programa de radio que he creado hace muy poco, en noviembre, que se llama Creadores por el Mundo, sobre innovación, creatividad y emprendimiento, y que, y que, bueno, y que se oye a través de un blog, pues, fundamentalmente. Por supuesto que sí, cualquier cosa que, que pueda hacer para, para ayudar a entender este mundillo. Es pues muchas plástico. gracias y en cuanto salga ya me voy detrás tuya. Muy bien. Gracias. <risa> ¿Más preguntas? Vale, en, en ausencia de preguntas, por allí. Hola, sí, ahora. Hola. Eh, quería preguntarte una cosa, me imagino que te la habrán preguntado ya, pero eh, ¿qué opinas acerca de los medios de comunicación en papel, medios de comunicación digitales? ¿Cuál es tu postura? Hombre, hoy en día yo creo que son necesarios los dos. Eh, decir que los medios de comunicación en papel eh, no son necesarios o que están muriendo yo creo que es exagerado. Yo creo que es importante que determinado público pueda tener la noticia en la mano, leerla donde le dé la gana y no depender de, de medios electrónicos o de baterías que están cargadas o no cargadas. Ahora, un medio en papel que no apueste por un medio digital es tirarse piedras al propio tejado, es decir, es, es falta de visión. ¿no? Ahora que un medio digital decida crear una versión en papel, también yo creo que es un error, porque el medio digital ya crece con una audiencia específica y esa audiencia está acostumbrada a ese, a ese tipo de, de, de lectura. Con lo cual yo creo que hoy en día pueden sobrevivir los dos, no hay ningún problema, pero el medio en papel va a tener que apostar por esa, esa alternativa, porque es lo que la gente está solicitando. Pero matar el papel, bueno, los que visteis ayer el programita de... de de televisión, ya habéis visto que mi biblioteca está llena de libros y son todos en papel con lo cual yo soy un amante número uno del papel no, nunca, nunca lo mataría hoy por hoy no, creo que le quedan unos 100 años todavía por delante al papelito Gracias Allí arriba estoy viendo una mano levantada Marta No tenéis que esperar a que acabe. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano y mientras que él habla, él, eh, el otro se va posicionando. ¿Correcto? Eh, hola, Diego. Muchas gracias por, por tu ponencia. Eh, una pregunta que creo que puede ayudar a bastantes emprendedores que están empezando en el tema de Internet. Eh, ¿Sería desde el punto de vista legal? Eh, ¿Formalizaste esto lo que sería el, el negocio de, de What new desde el comienzo o esperaste a tener unos uno ingresos y una cuantía significante para... Eh, empezar a formalizar todo todo el aspecto de what new en mi caso esperé en mi caso esperé tres años eh, yo creé what new en 2005 y lo poco que, que ganaba desde 2005 a 2008 yo lo lo declaraba como, como autónomo yo no tenía ningún tipo de empresa en 2008 fue cuando creé la empresa lo que pasa es que en brasil existen muchísimas facilidades para crear una empresa de hecho es más barato eh, facturar como empresa que facturar como autónomo entonces yo pude crear una, una empresa en seis meses y, y como microempresa que es yo pago un 6% de impuestos o sea es, es, es un incentivo constante a, a que la gente a que los emprendedores puedan crear empresas claro eso depende mucho del país donde estés ¿Y aquí en españa ¿qué aconsejaría aquí en españa Exacto. aquí en españa sería un poco difícil gracias perdona perdona perdona has dicho un 6% de impuestos y en Brasil hay brasileñas. No digo más. Siguiente pregunta. ¿Qué hacemos en España? Sí, Juan Diego. Sí, ¿dónde estás? Aquí arriba. Hola. ¿Qué significa para ti la satisfacción de tus clientes o de tus lectores? ¿Qué es para ti? A ver, fidelización de lectores para mí es es mi trabajo diario. O sea, como yo te he dicho, yo dedico tres horas al día a escribir y 18 horas al día a hablar con la gente Entonces, si un lector me dice y ya ha ocurrido, mira Diego que he decidido dejar de leer What's que New adelantes. lógicamente yo le voy a preguntar el motivo y, y yo voy a entender, voy a intentar reaccionar ante la respuesta pero para mí es la mayor patada que me pueden dar a la cabeza decirme que un lector me diga que, que va a dejar de leerme ahora que un lector deje de leerme y me mande un email diciendo que va a dejar de leerme para mí eso es importante porque eso existe que estoy haciendo algo bien, es decir, que, que hay una relación entre publicación y comunidad de lectores que, que es fuerte, que el vínculo es fuerte, es decir, el trabajo que estoy invirtiendo en mantener esa fidelización de, de lectores es importante. ¿Es mucho tiempo? Sí, es mucho tiempo. ¿No hay pausa porque esos lectores pueden empezar a interactuar contigo en cualquier momento? Sí, es cierto, pero es que yo no lo puedo concebir de otra manera. Es decir, en el momento que tú escribes algo, tú sabes que hay gente que te va a leer y va a reaccionar de, de, de todo tipo. Entonces tú tienes que dedicar toda la fuerza posible a que esa gente que te está leyendo que lo entienda. Y si no lo entienda, pues que entre en contacto. Y con los clientes existe lo mismo. Es decir, los patrocinadores o la gente que invierte en publicidad en What's New, ellos tienen que entender y ellos entienden que hay publicidad que es extremadamente agresiva. Y cuando yo comento algo del estilo, mira, digo que es que te estamos ofreciendo 3.000 euros para que pongas un post ahí durante una semana en primer lugar. Digo, sí, pero es que si hago eso, estoy matando el proyecto. Pero que son 3.000 euros. Digo, pero es que me da igual. Es <risa> que estoy matando el proyecto. O sea, yo no, no, no necesito tus 3.000 euros. Y eso es una cosa que algunas, algunas empresas de publicidad no consiguen entender. Pero es que a mí lo que me interesa son las empresas que sí consiguen entender eso. Entonces, cuando un medio o una empresa te está ofreciendo una publicidad que consigue de una forma u otra eh, ser flexible y adaptarse a, a lo que los lectores quieren, yo abro las puertas. Pero en caso contrario, por muy buen cliente que pueda ser a largo plazo, yo las cierro. Es decir, soy un poquito más agresivo con, con los clientes que con los lectores, desde luego. momento, la sesión de preguntas. Los cuatro o cinco que ya han hecho preguntas, por favor que se pongan de pie. Es un momentito nada más. Ella, ellas va a entregar un premio. Uno, dos, tres, allá arriba. La dinámica de los premios no la he explicado todavía. La voy a explicar después de él. Y por eso allí arriba hay uno Ya lo has visto, ¿no? ¿Quién va a ser el siguiente que va a hacer pregunta? Vale, ya está preparado. Mientras que ella reparte los premios, no sí, te sientes, ¿vale? Eh, seguimos con la siguiente pregunta Hola, buenas tardes Juan yo quería saber aquí ah, hola. ¿cómo, eh, ¿cómo se gesta la, la explotación del blog desde el punto de vista publicitario como si entran contigo en contacto desde una central de medios o una agencia de publicidad y luego después esto es decir, ¿cómo, cómo es el proceso desde que tienes el primer anunciante interesado en en publicitas en tu, en tu blog? Generalmente los anunciantes son, son proyectos, startups que quieren tener más visibilidad de la que tendrían pues, con un simple artículo o, y lo que hacen es eh, pedirme eh, opciones. Entonces yo les digo pues existen diversos tipos de opciones de poner un banner, hacer un public post, a mantener un artículo visible un tiempo más de, de lo normal y yo les mando un media kit, donde en el media kit existen todas las opciones existentes con sus precios correspondientes, pero el trabajo siempre ha sido directo con el emprendedor o directo con el, con el proyecto que quiere anunciarse. En siete años nunca jamás he tenido un intermediario que, que realice ese vínculo entre, entre anunciante y medio seguramente es por el tipo de publicación que tengo es decir si fuese una publicación, una publicación diferente si fuese una publicación sobre no sé vacaciones en brasil pues sí seguramente habría una agencia de viajes en el medio que sería la que me va mandando los clientes pero en el mundo tecnológico en este mundo en el mundo de startups de internet yo creo que aún estamos son unos cuantos años de que eso pueda ocurrir esa chica Vale, ¿más preguntas o hago yo la mía? Allí hay una. Ahí. Sí, hola. hola. Eh, gracias por, por todo lo que nos has contado y nos has enseñado. Y gracias sobre todo por no matar el papel. Eh, porque a mí me gusta mucho el papel, pero sobre todo porque edito una revista en papel. Eh, yo he tenido una resistencia muy cabezona a, a entrar en las redes sociales y estoy empezando a entrar para promocionar esa, esa revista en las redes o sea, no para poner la revista en la red sino para usarla como una herramienta ¿no? y tengo un prejuicio que me gustaría que me destrozasen ¿no? eh, para mí el papel permanece y la red es muy fugaz no, no, na, nada permanece en la red es tan rápida y tan saturada que, que yo si tuviese que guardar una cosa la guardaría en papel, no en la red me aferro a ese prejuicio y como te digo te pido que, que me lo desmontes Hombre, realmente las, las redes sociales sí que son extremadamente dinámicas, eh, la información que fluye por allí muere muy rápido, eso es cierto, pero cada vez hay menos paciencia en la comunidad de lectores. Y hay menos paciencia en el mundo digital y en el mundo del papel también. Es decir, mientras antes se veían personas que compraban el periódico y pasaban dos horas y media un domingo por la mañana leyendo el periódico, eso cada vez existe menos. La gente está cogiendo el periódico en papel y está haciendo. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Está tuiteando el periódico realmente, porque está escaneándolo a una velocidad impresionante con una lectura diagonal que ni sabía que, que, que existía dentro de su. De su... Es decir, que yo creo que es una tendencia de la sociedad, una, una forma de absorber esa información. Las redes sociales somos nosotros, las redes sociales no es un ente vivo que, que, que se transforma y que modifica y que... ¿no? Las redes sociales somos nosotros y si nosotros tenemos la tendencia de leer cada vez menos, de una forma más resumida, más información y menos detallada eso se, se va a hacer transparente en el papel y se va a hacer transparente en las redes sociales. Es decir, que yo creo que las, las publicaciones en papel son necesarias sí, pero la forma de escribir contenido en papel seguramente va a ir cambiando, seguramente va a haber textos cada vez menos desarrollados, porque la gente cada vez está teniendo menos paciencia para absorber ese tipo de información. Por supuesto, eso solamente es una opinión. ¿Qué? Adelante, Wally. ¿Dónde está Wally? En el centro. Ahí está Sí, habla directamente. Hola, ¿se me escucha? Eh, bueno, gracias por la ponencia. Eh, Quería saber, has dicho que para escribir un blog tienes que escribir sobre algo que te apasiona y yo quería saber qué pasa cuando te apasionan varias cosas porque también entiendo que es importante que un blog sea monotemático entonces si quieres hablar sobre varios temas ¿qué apuestas por un blog por cada esa por cada pasión o apuestas más por una marca personal es decir y, y escribirle todo lo que te gusta Hombre, si tienes varias pasiones por un lado tienes que buscar de todas esas seamos, sí, seamos sí. prácticos de todas tus pasiones cuál es la más lucrativa si te apasiona el mundo financiero y te apasiona la pintura en plomo de figuritas pues seguramente es mejor dedicarse al tema financiero que te va a dar más dinero pero si todas tus pasiones tienen más o menos el, el mismo nivel eh, invierte en aquel que además de apasionarte conozcas con más detalle de que puedas discutir constantemente porque en el momento en que abres un blog sobre un tema específico te van a venir preguntas y cuestiones de profesionales de ese área si tú no tienes un conocimiento muy profundo de lo que estás hablando tu reputación, digamos, va a empezar a caer en picado. Es decir, si te apasiona el mundo financiero pero no eres un experto del mundo financiero, ten cuidado porque igual lo que vas a hacer es un tiro en el pie, o sea, vas a empezar a demostrar algo y en menos de dos meses te, va, te, te van a echar tu pasión por la borda. Entonces si tienes varias, analiza lo que sea más lucrativo y lo que tengas más conocimiento, intenta juntarlo y, y... pero publicar sobre todas tus pasiones, es que no vas a tener tiempo. Es que si yo no tengo tiempo para dedicarme a una, tú imagínate dedicarme a diez. O sea, es que, vamos, solo si eres soltero y no duermes. <risa> Se ha acabado el tiempo de preguntas. Pero vamos a estirar un poquito el tiempo, porque tenemos un poquito de margen para... Primero te voy a hacer yo una pregunta, venga. A ver, eh, cuando tú haces tu blog, alguna vez la has cagado, has cometido un gran error que te ha supuesto una repercusión emocional y financiera, pero saliste airoso a de ello, lo superaste. ¿Eso te ha pasado alguna vez? Sí, os ha pasado muchas veces. Por ejemplo, en 2009, por ejemplo, me procesaron judicialmente por usar una foto que yo saqué de Wikimedia. Pensaba que era de dominio público porque allí en Wikimedia ponía dominio público, pero el fotógrafo dijo que él no la había puesto en Wikimedia y yo no estaba usando y era de él y lo demostró en el tribunal y demás y, y él quería pues 100.000 euros de, de, claro. de vamos a ver lo que sacamos aquí de... <risa> claro en el 2009 has dicho sí. Todavía, Words New era poco conocida todavía, ¿no? Era muy poco conocido. Era Ajá, poco conocido. Y pero a pesar de eso, 100.000 euros. Las... 100.000 euros, ah, okay. ver, yo creo 100.000 euros por esto. Claro, okay. eso llegó a los tribunales, allí en Brasil, porque era Words New Brasil, era la versión en portugués, y el juez, pues no tenía ni, bueno, no sabía ni lo que era Internet. O sea, sí, ya, el juez era, era completamente ignorante del tema. Eso pasa también en España. <ríe> Total, que dijo, mira, el, si, si esa tal de Wikimedia cometió un error, no justifica que tú también lo hayas cometido. ¿Eh? <ríe> ¿Eh? Pero es que, no, no, que no. Total, que dice, pues bueno, 100.000 no, pero vas a tener que pagar 6.000 euros. Bueno, pues vale, o sea que. Antes Yo hablé con mi abogado y me dice, no, hombre, podemos hacer dos cosas, o se lo pagamos y olvidamos el tema, o lo seguimos subiendo. Lo que pasa es que aquí en Brasil la ignorancia es proporcional al número de niveles que subas, es decir, va a llegar... ¡Uy, lo que ha dicho! <risa> ¡Uy, lo que ha dicho! Va a llegar un momento en que va a tener un tío allí de 80 años, va a coger el proceso y decir, Oye, pues 100.000 me parece bien, <risa> o me parece poco. Con lo cual, al final, pues lo cerramos así y ya está. Y claro, cuando pasa ese tipo de cosas, pues oh, desistes y dices, mira, no quiero más entrar en este mundo, vamos a seguir por la frente porque yo sigo creyendo en el proyecto ahora con más cuidado o sea siempre pues intenta moraleja que si crees en el proyecto no desistas porque es vale, que si el... tú no crees en el proyecto quién va a creer en él el... pero si tú usaste una foto que pensabas que podías usarla ahora estás más vigilas más no usas fotos no uso fotos. la usas solo de determinadas fotos. No, las, las que uso las compro las compras mucho mejor comprar una foto por un dólar que andar buscando una de dominio público y arriesgarte. También es mucho mejor comprar WhatsApp por 80 céntimos que andar peleándote con LINE, pero ese es otro debate aparte. ¿Vale? Bien, lo habéis entendido. Eh, teníamos dos personas que iban a hacer las dos últimas preguntas. Uno es él y por aquí, por este lado, ¿quién está preparado? Ella. Ellos dos van a hacer las últimas preguntas. Me acaban de dar una moneda, luego lo explicaré para qué es esto, ¿vale? <risa> eh, eh, Orellana, te posicionas para ella, ¿vale? Adelante. Hola, eh, vamos a ver. Veo que te preocupan muchísimo las métricas y tienes absolutamente todo medido, con diferentes fuentes. O sea, para ti los números veo que es un porcentaje importantísimo de tu proyecto. Uh -huh. Si no lo hiciera así, seguramente no estaría donde estás. Pero la pregunta, digamos, es doble. ¿Te preocupa morir de éxito? O sea, llegar a un nivel en el que pierdas el control de lo que estás haciendo. Y dos, ¿tienes alguna Mañana métrica mires. concreta Mañana que mires. diga esta es mi línea sí, roja no sé. que tengo que tener cuidado, que si este indicador me sube demasiado estoy haciéndolo mal? Gracias. Hombre, en realidad las métricas que yo uso tienen un objetivo muy, muy específico. Si yo quiero llegar a la comunidad de profesores en Chile y ese por ejemplo es, es uno de los objetivos que tengo para 2013 yo tengo que estar analizando métricas para ver si consigo realmente llegar allí es decir, yo tengo una serie de objetivos propuestos y las métricas que yo analizo constantemente son para ver si realmente estoy alcanzando o no estoy alcanzando esos objetivos pero analizarlas por analizarlas yo nunca lo he hecho Ahora, las métricas son importantes eh, siempre y cuando no te obsesiones con ellas porque internet es algo tan Fluido, tan flexible, que se si empiezas a mirar números y dices, bueno, es que este año he conseguido una media de 200 RTs por artículo, mi meta es 250 RTs por artículo. Eso no tiene ningún sentido. Primero, porque no sabes si los que están haciendo RT realmente son personas o son perfiles que importan automáticamente tu, tu, tu feed, que de esos hay muchos. Con lo cual, eh, considerar la calidad de una noticia proporcional al número de RTs que tiene, yo creo que es, es un error de novatos. Las métricas que hay que tener son de los lectores que yo tengo, esos lectores a qué se dedican y dónde están para poder garantizar que en ese mercado, en ese mundillo, el proyecto va a seguir creciendo. Si yo ya veo que la comunidad de estudiantes en España es seguidora de What's New, yo ya sé que tengo ese mercado más o menos cubierto. Y voy a seguir dedicándome a escribir artículos relacionados con proyectos educativos en español, sí. Ahora, quiero trabajar ahora el tema de proyectos relacionados con medicina en Cuba pues entonces tengo que ir a escribir artículos de startups sobre ese negocio en Cuba. Ahí voy a intentar analizar el número de métricas posibles para saber si estoy consiguiendo ese objetivo. Es decir, todas las métricas siempre tienen un objetivo ya predefinido, ya propuesto antes, pero analizarla solamente para, para inflar un ego no, no tiene sentido. Realmente Yo nunca lo haría. Hola. Hola. Eh, te tengo que ser sincera, no te conocía. De hecho, he tenido que preguntar a los compañeros cómo entraba tu página. Más falta poner las tres W primeras. Sí, eso es, uno uno los, es una de las pero cosas bueno, que cambiaría para, y empezaría de nuevo. Más estas cosas no para conocer personas como tú, ¿no? que aprendemos. Eh, yo te iba a hacer una pregunta. Ya que tienes tantos lectores, eh, he visto que solamente tienes un, el, el blog, pero ¿te has planteado hacer una aplicación para que tu blog sea, eh, es decir, que se pueda leer mejor en.? en tablets, en móviles o algo de eso, porque no veo que la tengas. No, de hecho, eh, eso es un tema que estuve trabajando en él durante 2012 y tenía dos opciones, una o creaba un diseño que fuese compatible con todos los, los medios, tanto con todos los dispositivos, tanto web como móviles, o dos, crear aplicaciones específicas para la lectura de noticias. Aposté por la primera, ya contraté una empresa que está trabajando en ese tema y la idea es realmente tener un medio que cuando se acceda por móvil pues, se vea perfectamente, cuando se acceda por tablet se vea perfectamente y por web se vea perfectamente. Pero yo no creo que tener una aplicación de lectura de noticias sea una buena idea. ¿Por qué? Porque la gente que lee What's New no solamente lee What's New, la gente que lee What's y le lee 50 medios más y esas personas no van a instalar 50 aplicaciones en su móvil para leer cada uno de los medios y yo dudo mucho que ellos consideren a whats New una cosa tan especial que necesite tener su, su espacito dentro del smartphone, yo creo que el espacio dentro del smartphone es, es un espacio muy sagrado que gente muy poca gente va a invertir en poner esa aplicación allí, es posible que de aquí a unos años considere que el medio ya es suficientemente grande como para eso, pero yo creo que todavía no, yo creo que ahora lo que tengo que hacer es apostar por eh, hacer un diseño más atractivo, un diseño más moderno, un diseño que se adapte más a la realidad de 2013, porque ese diseño es de 2010, es decir, 50, ya ahora. ha cambiado mucho desde entonces y es pues en eso lo que estoy trabajando ahora, pero aplicación para los móviles los de momento coges. no creo que no es una buena idea. Yo te voy a llamar ahora de 50. Bueno, pues muchas gracias Juan Diego eh, por ilustrarnos, por inspirarnos, por motivarnos. <risa> eh, esto es un evento que además de contenidos tenemos networking, eh, vamos a hacer ahora una dinámica. Él va a estar por aquí, entonces pues podéis preguntarle lo que queráis. Os pido un pequeño aplauso para él. Gracias.